¿Qué tal mis amigos? ¡Qué gusto! Gusto de saludarlos. Un feliz sábado para todos aquellos que creemos en la verdad del sábado, como día de reposo para adorar a nuestro Dios. Y saludo también a todos aquellos que están conociendo verdades importantes referentes a Dios, su creación y su relación con el hombre. Eh, estoy muy contento porque esta mañana hemos recibido una buena noticia de que dos de mis amigos... El doctor Fernando Montalvo está mucho mejor. natalie Hermosa también está mejor y estamos muy contentos por eso. Lamentamos la muerte de un amigo que murió esta mañana en Moquegua. Nuestras condolencias para los hermanos que están allí dolidos por la muerte de este amigo. Asimismo, también estamos preocupados por la salud del pastor y líder Walter Kerebalú. Oremos por él. Así como ellos, hay muchas personas que están pasando momentos muy difíciles gracias a estas situaciones de, enfer de enfermedad y pestes en el mundo que la Biblia predijo que serían parte del tiempo del fin. Por esa razón, entendiendo un poco las situaciones del fin, hoy día se me ocurrió eh, hablar desde la Biblia sobre un tema que también está relacionado con nuestra sociedad. Eh, hace más o menos unos eh, días atrás, no muchos, unos nueve, diez días, Hemos iniciado en el Perú una nueva forma de gobernar. Sin duda, como siempre ha existido eh, desde que se han establecido los poderes en el mundo, hemos encontrado nosotros siempre cierto nivel de eh, extremismo en el pensamiento. De, esa de ese modo, de esa manera, muchas personas han tomado una posición referente al pensamiento comunitario y político. Razón por el cual en algunas ocasiones hemos divergido o simplemente no hemos encontrado una convergencia en el pensamiento porque de algún modo no hemos entendido la magnitud en realidad de las consecuencias de nuestras decisiones o las elecciones que tomamos muchas veces no nos hemos dado cuenta que son fruto de nuestras propias convicciones o por lo menos de la convicción de la masa que de algún modo influencia en la forma de pensar de las personas. Por eso, hoy quiero conversar con ustedes acerca de la corrupción en el contexto bíblico. La pregunta, tal vez, es: ¿es la corrupción un tema netamente político y social? Sin duda. Pero, ¿qué es realmente la corrupción? Según el diccionario, la corrupción es aquel acto indebido que comete un servidor público haciendo cosas que condicionan el servicio al público y conducen sus acciones a beneficios personales. Si bien es cierto esta definición dice claramente dónde está el punto de quiebre ser un servidor público y hacer un servicio que no es público, sino de beneficio personal, porque si es un servicio público, tiene que ver con la comunidad. Entonces, definitivamente, cuando yo me aprovecho de esa condición de servicio de poder en el, en el ámbito del servicio público y no lo hago con ese propósito por el cual fue creado y lo hago para beneficiarme a mí mismo, entro en corrupción. La corrupción en realidad tiene sus orígenes en el error mismo del hombre. En la elección que el hombre tiene o toma cuando quiere hacer cosas, eh, a costa de los demás para beneficiarse a sí mismo. Puede venir de diferentes maneras, a través de una, un sistema educativo donde yo me voy informando y voy simplemente encontrando algunas informaciones o conclusiones que finalmente se convertirán en parte de mis convicciones. Si alguna persona tiene el deseo de tomar el poder, va a comenzar a Buscar información que justifique ese acto de tener el poder con o sin el permiso de aquellos a quien domina. ¿Por qué comienza este, este hecho como un, eh, como un asunto relacionado con la corrupción? Porque nosotros fuimos hechos por Dios para convivir y beneficiar a todos por igual, no un concepto de igualdad, sino en un concepto de equidad, o sea, que haya las condiciones para que nosotros podamos vivir dentro de un ambiente en el cual, siendo personas totalmente particulares, que no nos parecemos en nada a los otros, cuando decimos en nada, en el sentido de que nosotros todos somos diferentes, yo tengo nariz igual que otra persona, tengo cabello como otra persona, pero no significa que mi cabello sea igual al cabello de la otra persona, mis genes, mi composición particular, es totalmente distinta a la otra. Procurar un concepto de igualdad en el concepto bíblico no existe, al contrario. Dios comprende a cada uno en su condición, en su diferencia. No los encasilla a todos por igual. Les da un consejo abierto, como por ejemplo, este, abre tu corazón, déjame entrar, pero no le dice cómo. ¿Cómo? ¿Cómo me vas a abrir tu corazón? No te dice si cantando, orando, gritando o meditando. O sea, él acepta la manera como tú te puedes acercar delante de, de él porque él conoce que tú eres diferente. Dios nos hizo a cada uno con una característica totalmente particular, individual, de la cual nosotros tomamos como privilegio y no podemos nosotros, si queremos entrar en el concepto del servicio humano, pensar en la igualdad como un asunto ético, porque la ética no está en respetar la igualdad, sino justamente respetar la desigualdad. La diferente opinión, la manera diferente de ver las cosas, ya que particularmente somos personas capaces de poder elegir, decidir, querer, no querer lo que nosotros tenemos en el entorno. Decía yo que puede ingresar como un asunto de influencia, eh, puede ingresar este concepto de corrupción como una influencia externa gracias a la lectura o gracias a la asociación de intereses parecidos en otras personas. Hay grupos políticos, religiosos, comunitarios, eh, sindicatos, grupos de poder que se unen con el objetivo de conseguir mayores beneficios para sí mismos. ¿Dónde nace ese concepto? ¿Dónde nace ese error? Muy sencillo, en el mismo cielo. Los libros del Antiguo Testamento describen con claridad cómo un ser creado llamado Arcángel, llamado Luzbel, conocido como el lucero de la mañana, quiso tomar posición ...de aquel que lo había creado. La ética y la moral del ser creado es respetar a su creador. Pero él entró en su mente un concepto de corrupción. Él había sido creado para servir al creador... ...y ser un, un, un, un punto importante, un líder importante para ayudar y servir a todos los ángeles de la, de la creación, del universo, del cielo. Su actitud de rebeldía lo condujo a corrupción. Y e intentando buscar beneficios personales, individuales, comenzó a conducirse de manera mentirosa entre los ángeles y así convertirlos también a su grupo de poder. La escritura dice y otros escritos y comentarios comentan que posiblemente este personaje, una vez que fue sacado del reino del servicio de Dios, porque hay que tomarlo desde ese punto de vista que él era un servidor público, era un servidor del reino de Dios, Dios lo echó del cielo, donde él tenía el privilegio de ser el director concedido por Dios de todos los ángeles. Fue echado él y con aquellos que se aunaron bajo esta influencia, la Biblia dice que es la tercera parte de los ángeles. Si la Biblia describe miríades y miríades de ángeles, cuando Jesús venga, quiere decir que una cantidad muy numerosa, quizás incalculable a la mente humana, fue la que recibió la influencia de este poder llamado después Lucifer, en la escritura se le conoce como la serpiente antigua, diablo o Satanás, este poder que indujo a la tercera parte de los ángeles para seguir sus intenciones maléficas, corruptas, finalmente fueron echados del cielo. La, la, la palabra de Dios describe que cayó el querín, el, el querubín cubridor, ese querubín que era parte del trono de Dios, fue echado del cielo. Y él, por supuesto, comenzó a buscar dónde podía. Establecer su reino, su reino de poder. Como decía al comienzo, algunos escritores dicen que él buscó en otros mundos donde podía él ser el dueño y rey de ese mundo corrupto, porque él era corrupto. Generalmente aquella persona que desea tener el poder y es corrupto, no lo hace de manera adecuada como para conseguir que sus adeptos lo sigan y le crean. Siempre usa estrategias maquiavélicas. Cuando decimos maquiavélicas, quiere decir con intenciones de corromper a los demás para conseguir sus propios propósitos. Este ser llamado Lucifer, Buscó en diferentes lugares del universo un lugar donde poder establecer su reino. ¿Y por qué nosotros creemos que hay otros mundos y hay otros seres vivientes en otros lugares? El libro de Job describe una reunión en el cielo con el Creador. Todos aquellos que eran los encargados de los mundos habitados, habitados, habitados perdón, vinieron a una reunión con Dios. Y antes de que, lo que describir lo que yo les voy a describir como un acto de corrupción, les quiero poner este concepto importante porque el libro de Job lo describe muy bien, que vinieron los representantes de los mundos a reunirse con Dios y entre ellos vino el representante de la tierra, que en esa ocasión era el diablo, Satanás, Lucifer. Y si ustedes leen el libro de Job, van a encontrar a Dios preguntándole acerca de la tierra. ¿Por qué le pregunta a él? Porque cuando Dios creó la tierra, Dios había puesto a un mayordomo, a un señor limpio y puro llamado Adán y a una señora llamada Eva. Estas dos personas fueron creadas por Dios con el fin de reunirse con sus seres amados y señorear la tierra y hacer de la tierra un lugar habitable bajo los principios y órdenes del Creador, bajo los principios éticos de bienestar y paz para todos sus descendientes. Les llenó de todos los beneficios. Durante seis días creó todo lo que el hombre podría necesitar para vivir sin corrupción para vivir en paz, para vivir en comunidad. No en un concepto de igualdad, sino de equidad. La mujer tenía sus derechos, sus privilegios y el varón también. Tenían la capacidad de poder elegir qué es lo que querían y qué es lo que no querían, porque Dios, el Creador, les había dado el privilegio de tener el libre albedrío o la libertad como concepto más supremo. Sin embargo, dentro de los conceptos éticos y de justicia de parte de Dios, Dios establece en el hombre el concepto de obediencia voluntaria o de desobediencia porque Dios en su justicia no quería que el hombre fuera un autómata y que obedeciera sus órdenes por el simple hecho de querer obedecer. Entonces Dios puso a prueba su decisión de obedecer. Su decisión de servidumbre voluntaria, que es diferente a ser esclavo de alguien. Él tenía que elegir entre el bien, el bienestar, la paz o la corrupción, el mal o aquello que lo llevaría a la destrucción o autodestrucción, y no sino solamente de él, de todos sus descendientes. Entonces Dios puso un árbol llamado el árbol de la ciencia, del bien y del mal. No era un árbol malo, no era un árbol que tenía alguna, algún gusano o alguna enfermedad en sus hojas o en sus frutos. Era un árbol, árbol descrito en la Biblia como algo bueno para los ojos. Era agradable. Era un árbol hecho dentro de lo perfecto que Dios había creado para beneficio de aquel hombre que viviría en ética y en moral, siempre en los conceptos del reino de Dios, de equidad y bienestar. Caminaba Eva juntamente con su esposo en el lugar hermoso que Dios les había dado. Él y ella podían hablar. Posiblemente no tenían todavía hijos. En esos primeros nueve meses de convivencia, el más corrupto del reino de Dios se transformó y se hizo un ser de luz y tomó la forma o se introdujo dentro de uno de los animales más hermosos de la tierra. La corrupción utiliza métodos muy agradables a los ojos. En el árbol más agradable a los ojos, la serpiente que tenía alas y volaba y que era una de las más bellas de la naturaleza, se presentó ante la mujer con buenas intenciones, con buenas palabras, con palabras de amor y aparente deseo de beneficio para ella le hizo una pregunta tramposa que hizo caer a Eva en la condición sub, sub, suficiente para poder dar el siguiente paso que era el paso de la corrupción. La pregunta fue muy clara, con que Dios ha dicho que no podéis comer de todo árbol del huerto. Una pregunta capciosa que llevó a la mente de Eva a pensar, yo tengo que defender mi verdad. Con que Dios ha dicho que no podéis comer de todo árbol del huerto, Eva inmediatamente trajo a su memoria la presentación que Dios les hizo acerca del error y también de la prueba que ella tenía que pasar para poder ser adecuadamente defensora de la verdad y dijo de todos los árboles del huerto sí podemos comer estás diciendo una mentira ella identificó la propuesta mentirosa y tramposa del corruptor de corruptores de la mente humana y ella le dijo de lo único que no podemos comer es de este árbol en el cual tú estás. Porque el día que nosotros comemos de este árbol, la sentencia de bienestar cambiará por una condición completamente determinada hacia la muerte. Es decir, si nosotros nos inducimos a desobedecer los principios dados por Dios, Dentro de la ética eterna de los mandamientos, de los principios de la creación, nosotros tendremos la consecuencia de ese error que será la muerte. Si bien es cierto, Eva no le dijo posiblemente todas las palabras que yo acabo de describir, la serpiente sabía por qué había hecho la pregunta tramposa de todo árbol y Eva con mucha certeza Defendió y dijo, de todo árbol sí podemos comer, pero no de este árbol. Entonces el corruptor utiliza el lenguaje más importante que tiene sobre su mente y su corazón, yo diría en su alma. Desear el poder. Entonces, él cuestiona al superior como lo hace el corrupto hoy en día, cuestiona al que tiene la verdad y lo pone en duda. Entonces Satanás le dice a la serpiente, eso no es verdad. Yo me imagino a Eva diciéndole, es verdad. Y la serpiente diciéndole, no es verdad. Tú no lo sabes. Tú no entiendes. Porque tú nunca has estado en el error. Pero te voy a dar algo muy interesante. Una información que tú no sabes y que yo sí sé, le dice el corruptor. Entonces se introduce en la conciencia y en la mente de Eva y la induce a hacer o a querer aquello que ella tenía, pero ahora lo quería en mayor cantidad, en otro nivel. La serpiente corruptora del ser humano le dice, lo que pasa es que aquel que te ha dicho que tú no puedes comer de este árbol que acabas tú de confirmar, sabe que si te comes de él, serás como él. Al decirle estas palabras, Eva fue simplemente introducida en aquel lugar donde los seres humanos tenemos una de las tentaciones más grandes que inducen a nuestra mente y a nuestro corazón a querer estar allí. La posición de poder. La serpiente sigilosamente indujo a ella a querer ser como Dios. Decía un expositor, le dijo a ella, ¿por qué no jugamos a ser Dios? Si comes de este fruto, vas a saber el bien y el mal. Y sabiendo el bien y el mal, vas a ser como Dios. Este concepto de alcanzar un nivel superior que los demás, es un concepto que se ha desarrollado a través de las edades en la mente y el corazón del ser humano. Tanto así que hoy, Mucha gente, muchas personas quieren llegar a una posición de supuesto servicio público, como define el concepto del lugar que ocupa una persona en el poder, de conseguir ese poder a cualquier costa, incluso desobedeciendo las órdenes éticas y morales que Dios ha dado al hombre como privilegio. De este árbol no podéis comer decía la orden de Dios, porque el día que de él comáis, moriréis. Entonces el corruptor induce a Eva a no creer los principios éticos dados por Dios. Le dice no, no es así, no vas a morir, es mentira. Yo no sé si en la Biblia hubiera sido escrito también que este corruptor comió del fruto para poder demostrarle a la persona que escuchaba, en este caso a Eva, que no había muerto o comiendo no moría. El concepto de la muerte no es un concepto de inmediatez, es un concepto de consecuencia después que tú eliges tomar el camino de la desobediencia, después que tú tomas el camino que el corruptor te propone después que tú decides caminar en ese camino peligroso, tormentoso, turbulento, con consecuencias desastrosas. Ese es el concepto que este corruptor de corruptores llamado Lucifer, Diablo o Satanás, ha puesto en la mente de todos nosotros. Hoy, nuestro gran problema, así como el problema quizás de respirar mal, es la corrupción. Cuando un policía te detiene y tú sabes que tienes que pagar 200 dólares por esa multa, tú inmediatamente entras en el concepto del corruptor y quieres pagar para no hacer que tu pago sea mayor y beneficiarte utilizando la estrategia de la mentira o de una proposición deshonrosa a la autoridad hoy en día no es raro poder vivir ese tipo de experiencias me ha pasado muchas veces que he sido detenido en el tránsito por cometer un error y en alguna ocasión le he dicho a la autoridad póngame la multa que corresponde finalmente muchos de ellos no lo quieren hacer porque esperan que muchos de nosotros que cometemos un error finalmente terminemos corrompiendo o utilizando la corrupción para beneficiarnos a nosotros mismos, porque su palabra o la palabra misma eso significa. De otro modo, los seres humanos no habríamos vivido o no viviríamos las circunstancias que vivimos hoy cuando nosotros experimentamos la tristeza de la corrupción. Siendo que la corrupción es un problema generalizado, que de algún modo nos incomoda la pregunta es: ¿Cómo dice la Biblia que nosotros debemos afrontarla? En la Biblia hay muchas experiencias de corrupción. Ya desde los días de los hombres, después del antes del diluvio, después del diluvio, en los días de Lot, en los días de Abraham, encontramos nosotros corrupción y beneficios eh, tomados sin el permiso o la. Bajo los principios de bienestar y paz que Dios ofrece para sus hijos. He allí el gran problema que tenemos. Los seres humanos estamos inducidos de manera permanente a ser corruptos. La pregunta es, ¿qué herramientas estamos usando nosotros para no caer en la corrupción? Hay un caso interesante en el capítulo 14 del libro de Hechos de los Apóstoles, y ya lo hemos estudiado en días anteriores cuando estudiábamos el libro de Hechos, y finalmente, yo quiero que ustedes conmigo piensen un poco en lo que pasó, porque es importante que ustedes vean que el apóstol Pablo tuvo que tomar una decisión respecto a un acto de corrupción. Estaban ellos muy excitados tratando de poner a Pablo en situaciones de peligro. Cuando él estaba ante el procónsul, uno de sus servidores le ofreció a Pablo un acto de corrupción. Entonces Pablo definitivamente actuó diciendo lo que tenía que decir, decir, fijando los ojos en el en este hombre le dijo, "Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor." Cuando Lucifer propuso a Eva este acto de corrupción, de elegir ser como Dios y tomar el poder a toda costa, desobedeciendo la voluntad de Dios, no era otra cosa más que querer corromperse ella misma. Del mismo modo lo hizo con su esposo y su esposo Adán concedió este hecho corrupto para él, para él también. Entonces, asimismo, cuando dice el apóstol Pablo a este funcionario del procónsul y le dice, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor, la corrupción es justamente eso. Un acto de trastornar, cambiar, poner en condición de, de, de juicio o de condenación un acto que no necesariamente debió ser conducido para beneficios personales.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 ¿Alguna vez tú has orado para que Dios castigue a un corrupto? ¿Alguna vez tú has tenido en tu boca algún acto de condenación para la corrupción o eres parte de ella? ¿Tú crees que la Biblia no se ha referido que también los seres humanos a través de los tiempos hemos tenido actos de corrupción y esos actos de corrupción solo se pueden re resolver cuando nosotros volvemos a caminar en los caminos rectos del Señor. En todo lugar, en toda condición de poder, siempre habrá alguien que quiera romper, trastornar los caminos rectos del Señor. Por eso la Biblia dice que esto corruptible, lleno de corrupción, de pecado, cuando él venga se transformará en incorruptible. ¿Por qué es el deseo de Dios que nosotros no vivamos en corrupción? ¿Por qué es el deseo de Dios que no vivamos en desobediencia a sus rectos principios? Porque Dios nos ha dado el privilegio de vivir en bienestar y paz. Pero nosotros hemos elegido el camino incorrecto. Hemos elegido el camino del poder a toda costa. Y allí está el gran problema del ser humano. ¿Cuáles son las consecuencias para aquel que quiere trastornar los caminos rectos del Señor? La Biblia nos muestra un caso en el cual un hombre llamado Pablo, que conocía lo que era la corrupción, porque cuando era Saulo, él pedía permiso para matar. Él conocía lo que significaba defender su doctrina tradicional, con tal de quedarse incólume ante la mente y los grupos de personas que aparecían en nuevos movimientos como el cristianismo. Él sabía qué cosa es ser un corrupto, pero un día caminando hacia Damasco, Dios le produjo ceguera y le dijo, tú estás persiguiendo al Dios eterno. Si tú quieres cambiar tu forma de pensar, deberás obedecer las órdenes que se te dará de hoy en adelante. Dios quiere que nosotros aprendamos a obedecer sus órdenes con el fin de darnos bienestar, no con el fin de someternos a su poder. Es la voluntad de Dios que tú y yo busquemos cada día acercarnos a ese creador que mantiene los principios rectos de eternidad, por la eternidad de bienestar y paz para nosotros. Si nosotros aprendemos cada día a buscar los principios rectos de Dios y dejamos de lado aquel concepto que Eva y Adán procuraron, a jugar como Dios, a tener el poder, entonces caminaremos por los caminos rectos de Dios, llenos de paz, llenos de bien y sobre todo con bienestar para todos. La corrupción lo que busca es el poder por el poder es conseguir beneficios para sí mismos justificando el servicio público. Dios, quien es un Dios de rectitud, nos ha enseñado que el poder se ejerce por la voluntad de las personas que lo eligen y no por el poder impuesto sobre ellas. Por eso es que Dios nos dio la capacidad de poder elegir su reino si queremos o no elegir si no queremos. Eva y Adán cometieron el error de corromperse allá en el Edén y nos heredaron ese deseo de poder por el poder a todos los seres humanos. Pero hay esperanza, pero hay un camino mejor. Dios llama a las personas que conocen su verdad a elegir el camino de la moral y la ética, los caminos rectos del Señor de bienestar y de paz, porque Dios... Está preparando un lugar donde todos viviremos en paz y sin corrupción. Por eso en su palabra dice que esto corruptible se convertirá en algo incorruptible. Y esto mortal, en inmortalidad. La corrupción está ligada a la muerte. La corrupción está ligada a la tragedia. Sus consecuencias son totalmente desastrosas más la obediencia a Dios y a sus principios, terminarán en victoria, terminarán en gloria, eterna redención para todo aquel que cree en Jesucristo. Sin duda este tema seguramente te llamará un poco la atención, porque siendo una persona que opina en política y en religión, era importante para mí, que tú pudieras entender también que la Biblia es la que me sostiene en los principios que llevo consigo de apoyar proyectos sociales que nos permitan respetar en la libre conciencia, la libertad de opinión, la libertad de la economía, el beneficio de dar a cada persona según sus talentos la oportunidad de poder crecer económica, en conocimiento, en todos los campos de la vida como un acto de equidad. Es por eso que es importante escudriñar las Escrituras, porque en ellas están los principios más importantes para poder gobernar nuestra propia vida y no caer en corrupción. La voluntad de Dios es que esto corruptible se convierta en incorrupción. Nuestra mente será transformada. No desearemos más caminar los caminos del error. Gustaremos de la presencia de Dios Dentro de la ciudad, dice la Biblia, que él mismo estará con su pueblo como su Dios y ya no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá nada que destruya la comunidad en la que vamos a vivir gracias a la presencia de aquel que puede destruir la corrupción y convertirnos a nosotros en habitantes de un mundo lleno de bienestar, sin corrupción, sin maldad. Esta mañana yo quise tratar este tema con ustedes, porque seguramente muchos de ustedes están conociendo ya la palabra de Dios y saben muy bien ya algunos principios que son tácitos y muchas veces repasados en los mensajes que los predicadores o los teólogos decimos. Mas hoy era importante para ti y para mí comprender dentro de la coyuntura social en la que vivimos, ver un poco más allá la profundidad de las causas, que traen a nuestro mundo tristeza, dolor y mucha muerte. Yo quiero que esta mañana tú te quedes con este mensaje. El hombre fue inducido a corrupción, pero hay un camino mejor. Hay un camino de solución, hay un camino de bienestar, y ese camino de bienestar comienza en tu decisión la decisión de abrirle tu mente y tu corazón a los principios de Dios otorgados en su palabra, para que este libro maravilloso te dé a ti también las pautas necesarias para prepararte para aquel día en que este cuerpo corrupto se convierta en un cuerpo incorruptible, que este cuerpo mortal se convierta en un cuerpo inmortal gracias a la misericordia y a la obra redentora de nuestro salvador jesucristo la pregunta que te haré esta mañana sabiendo lo que hoy he presentado en la palabra de dios te atreverías a negar la oportunidad que dios te da para vivir una vida con esperanza una vida que te promete una vida sin corrupción no interesa qué religión tú tengas no interesa quién es tu instructor de la Biblia. La palabra de Dios dice y promete que un día este mundo será transformado. Y nosotros, los que vivimos, o los que hayamos quedado aquí, o los que hayamos muerto, un día muy pronto estaremos con, con Jesús en el reino eterno, lleno de paz y de bienestar. Yo te invito esta mañana para que tú puedas tomar el camino de la decisión de elegir a Jesús como tu maestro y tu conductor para que nunca más en tu vida experimentes la tristeza de la corrupción. Vamos a hacer ahora una oración y mientras yo oro, abre tu mente y abre tu corazón y dile a Jesús lo que sientes en esta mañana, lo que sientes para poder tomar el camino al cual yo te estoy invitando el camino de paz y bienestar junto a nuestro Salvador. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por el privilegio de escudriñar tu palabra. Gracias por esta ventana de, de, de, de las redes sociales que nos permite poder llegar a los corazones y a las mentes de las personas que quieren escuchar la palabra de Dios. Te ruego, Señor, que tú puedas ser propicio a nuestros corazones que puedas llegar a nuestras mentes, que puedas introducir con tu Espíritu Santo y ayudarnos a entender que el camino de aquí en adelante es un camino de dependencia y entrega a la voluntad, a los principios rectos de tu reino. Que cada persona que, que escuche este mensaje pueda entender de lo más profundo de su corazón con la ayuda y la iluminación de tu Santo Espíritu que hay un camino mejor, que hay una esperanza y que cada uno de nosotros puede, si quiere, tomar ese camino por elección libre. Tú nos has prometido, Señor, bendiciones en medio de, la, de, la, de los disturbios de este mundo. En medio del conflicto y la confusión, tú has prometido a tu pueblo darle luz. Danos esa luz esta mañana. Bendice a las personas que están muy delicadas, que tienen problemas con su fe, que no pueden so tener el soporte necesario para mantenerse creyendo en tu verdad. Ayúdales con tu Espíritu Santo. Y a nosotros, danos fuerzas, danos salud, limpia nuestra mente para que podamos conducirnos por los caminos rectos tuyos que han sido puestos para el bien de cada uno de nosotros. Te entregamos este mensaje, estos deseos y te entregamos nuestro corazón, no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Salvador y suficiente Redentor Cristo Jesús. Amén. Amén. Es mi deseo que cada uno de ustedes en este programa, Tu Encuentro con Dios, haya podido tener el privilegio de encontrarse con su Salvador. Solamente en Él hay esperanza. Como siempre, todos los sábados, con un mensaje de oportunidad y esperanza de parte de este servidor, Boris Darman, Tu Encuentro con Dios. Compártelo con los amigos que quieran escuchar este mensaje y que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo sábado. Buenos, buenos días.